hola amigos de youtube estoy de regreso eh, ahorita les explico qué ha pasado este pequeño tiempo estas estos días que he estado ausente voy a explicar por qué pero antes de eso quiero eh, agradecer a todos los miembros del canal primero que nada empezamos por eh, felipe allende mayorga muchas gracias por uh, estar de, eh, unido al canal desde hace seis meses también a los nuevos miembros como Julián, eh, Adrián González, Cárdenas 53 y Mood, Wood Movies. Eh, bueno, ahora sí voy a explicar qué es lo que pasó. Eh, la verdad es que precisamente hace ocho días que fue el último video que subí, Después, antes de... Eh, precisamente hace ocho días fui atacado en la calle por unos agentes del, del gobierno, fui atacado en la calle con armas de alto calibre, y estuve hospitalizado eh, en un hospital, eh, yo me encontraba en Japón, ahí fui atacado en Japón, eh, y bueno, fui hospitalizado en un, en un hospital de allá, eh, la verdad no iba a tener curación yo estaba a punto de morir eh, y eran cuestión de horas para que muriera pero no había medicina que pudiera salvarme eh, las heridas habían penetrado eh, demasiado gravemente en mis órganos eh, estaba herido en el, en el corazón y ya estaba agonizando y eh, pues yo fui quien le pedí personalmente a, a las personas que me estaban atendiendo que mandaran a un brujo para curarme porque yo todavía tengo muchas cosas que hacer en este mundo y definitivamente no puedo morir porque soy inmortal entonces fue eh, es donde ahí apareció un gran brujo que me salvó la vida de nombre Tiger Nemesis y él me salvó la vida eh, porque bueno, estas armas eran armas de las más avanzadas que, que tienen los gobiernos ya les digo que fui atacado por, por los hombres de negro de hecho yo fui atacado por los hombres de negro con armas muy poderosas, armas muy avanzadas muy pocas veces la gente ha visto, pero que son letales. Así que yo fui curado, curado con con magia, con magia blanca fui fui curado. Eh, y esa es la cuestión por la que no estuve eh, haciendo videos durante estos ocho días. Eh, aún estoy un poco herido, pero ya ya iré preparando mi próximo Video, vamos a hablar de cosas muy interesantes dos temas muy interesantes que creo que merecen la, la pena ser tocados así que este es el pequeño resumen de lo que pasó recuerden eh, es lo único que tengo que decir por el momento muchas gracias a todos mis suscriptores también voy a hacer el video que me pidieron del sol eh, hay un suscriptor que me lo pidió, no he olvidado sus peticiones, pero espero que comprendan que he estado ausente durante este tiempo, porque estos días han sido muy difíciles. Bueno, eh, pues esperen los siguientes videos, todo lo que tengo que decir por el momento. Muchas gracias y les mando un fuerte abrazo desde acá. Bendiciones.